La clave del éxito empresarial es convencer a nuestro cliente de que cuando va a consumir algo, un producto o un servicio, este va a cambiar de alguna forma su vida. Cuando dejamos de pensar en nuestros productos y en nosotros mismos, cambiamos de actitud. Cuando ponemos el foco en nuestro cliente y empezamos a pensar en él, en lo que quiere, en lo que quiere recibir cuando consume o en la experiencia que quiere obtener cuando consume, esa actitud es 2.0. Es en este momento cuando empezamos a hacer Inbound Marketing, Marketing 2.0, Marketing de atracción, como quieras llamarlo. Y es en este momento cuando estamos más cerca de obtener el éxito en nuestro negocio. Cuando pensamos en la persona que va a comprar nuestro producto, tenemos también que pensar en la experiencia que queremos que eh, consiga cuando consume ese producto porque si pensamos en esa experiencia y conseguimos que sea agradable y que sea eh, beneficiosa para el cliente conseguiremos que vuelva a comprarnos el producto, esto se consigue si es capaz de recordar nuestra marca ¿eh? y si es capaz de recordar nuestro producto, si es así va a volver a consumir y va a volver a comprarnos el producto por eso digo que hay que dejar de vender productos para diseñar experiencias lo primero que necesitamos eh, para crear este, esta experiencia inolvidable es conocer a nuestro cliente. Es lo que los expertos en Inbound Marketing llaman diseñar el buyer persona. El buyer persona no es un perfil de unos pocos datos de, de un cliente eh, tipo, sino es definir muy bien el cliente ideal, cuáles son las motivaciones, qué características personales tiene, profesionales, eh, qué es lo que le hace llegar a comprar nuestro producto. Si definimos muy bien eso, vamos a conseguir disponer de una información muy valiosa para después crear los contenidos necesarios. Una vez que se tiene el buyer persona, lo que vamos a tener que hacer es definir el buyer journey, es decir, el recorrido que va a hacer ese buyer persona, ese cliente ideal a través de nuestra web o a través del conocimiento que va a tener y de la experiencia que va a tener con nuestra marca y nuestros productos. Ese recorrido es lo que vamos a tener que nutrir de contenidos y es lo que vamos a tener que eh, dotar de, de información que atraiga a esos clientes y que permita convertir a un cliente potencial en un cliente eh, final. El usuario recorre varias fases en el proceso de compra. Esas, frases, esas fases han sido definidas por el eh, embudo de AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. Y vamos a ver cómo tiene que ser la construcción de información y cómo tiene que ser la experiencia de usuario en cada una de esas fases. Si no nos conoce, lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención de, de ese posible cliente con información que sirva para llevarle hasta la web o para llevarle hasta donde tenemos puestos nuestros productos en el lineal. Es eh, la típica información que eh, sirve, que está alineada con eh, las búsquedas que realiza ese buyer persona, ese perfil ideal de cliente. Y que normalmente en esta primera fase en el marketing online se corresponde con los blogs o con las, eh, eh, los vídeos, los with papers. Eh, o, las, o los ebooks. En el marketing offline mar... esta fase coincide con eventos que organizamos, presentaciones de producto eh, y es un, una fase en la que lo que hacemos es presentar nuestro producto a los clientes para que comiencen a conocerlo. Si quieres eh, generar una información realmente interesante para tu buyer persona un, una, una fase en la que atraigas a tus clientes de forma efectiva vas a tener que generar información novedosa, información de actualidad información muy interesante para conseguir llevar hasta tus posibles clientes a, a la web o al lineal del supermercado. En esta segunda fase lo que vamos a intentar es que ese posible cliente completamente desconocido pasa a ser un posible cliente pero identificado con esa identificación del cliente lo que vamos a hacer es ofrecerle una información mucho más adaptada a sus necesidades y a lo que está esperando de tal forma que la experiencia va a ser aún más positiva lo que vamos a intentar conseguir en esta segunda fase es identificar a los clientes en la web pues a través de formularios por ejemplo y en el lineal a través de encuestas de satisfacción o a través de eh, folletos en los que pedimos unos cuantos datos. El objetivo es conseguir al final la información necesaria para ir definiendo el buyer Journey de nuestro cliente ideal, pero para que nuestro cliente nos dé esa información siempre tenemos que ofrecer algo a cambio, no nos la va a dar gratis, siempre va a ser a, a través de, de darle algo a él que merezca la pena para que en ese intercambio los dos salgan favorecidos. Ese tipo de información eh, nos la va a dar pues rellenando un formulario para conseguir un ebook o para conseguir un white papers o para conseguir una muestra de producto. Pero siempre va a haber que darle algo a cambio. Nunca debes solicitar más información de la que es estrictamente necesaria en ese momento. Si vas a necesitar después otra información se la solicitarás en otra fase de la, del proceso de compra ofreciéndole otra cosa a cambio, pero no le, no le pidas más información de la que es necesaria en ese preciso instante porque entonces puedes ahuyentarle. En la fase de deseo, nuestro cliente potencial ha pasado de conocer nuestro producto como una opción más a empezar a desear ese producto y a tener que buscar una razón para comprarlo. A pesar de que eh, nuestro cliente potencial ya nos tiene como una buena opción, sigue estando tan lejos de comprarnos como estaba al principio. Cualquier cosa puede estropear el proceso de compra. Por eso debemos darle argumentos que le hagan eh, tener eh, seguridad a la hora de decidir, puesto que va a tener que rechazar otras opciones de compra. Y por lo tanto esos argumentos van a ser en unos casos argumentos racionales, argumentos con datos y con estadísticas que le ayuden a decidir de una forma racional qué es la mejor opción o emocionales, vamos a ofrecerle eh, valoraciones o vamos a ofrecerle sentimientos que le hagan eh, pensar que realmente se va a sentir mucho mejor comprando nuestro producto. Es fundamental en esta fase que hasta que el cliente ha comprado todo el proceso sea agradable, sencillo y no genere ningún tipo de duda. No hay nada peor que cuando estamos en un carrito de compra de un e-commerce, de una tienda online, eh, exista algún detalle del diseño o exista algún detalle que nos haga eh, sentir que estamos haciendo una mala compra. O en un lineal de supermercado que esté mal situado el producto, no lo encontremos, pasemos por varios pasillos y al final decidamos comprar otro similar porque no hemos encontrado el que buscábamos. Bueno, hemos llegado a la última fase y por fin nos ha comprado nuestro cliente. Ahora tenemos que cuidarlo y mimarlo, tenemos que atenderle, ofrecerle información que le sirva para mejorar el consumo del producto o del servicio que tiene. Porque lo que tenemos que conseguir es que ese cliente se convierta en un cliente recurrente, es decir, que vuelva otra vez a comprarnos. A partir de este momento ya no existe el buyer persona, ya no existe el... el Cliente potencial, ahora tenemos un cliente al que conocemos con nombre y apellido, sabemos qué nos ha comprado, por qué nos ha comprado y por lo tanto cuidarlo, tratarlo bien y conseguir que vuelva a comprarnos es nuestro objetivo. Por eso, aunque vendas productos, tienes que venderlo como si fueran servicios, tienes que tratar al cliente de un producto como si fuera el cliente de un servicio, dándole un valor añadido a ese producto que va a ser lo que te diferencia de tu competencia hemos visto que el cliente pasa por diferentes fases y que hay que crear información para cada una de esas fases y que esa información además es diferente para cada uno de los clientes y para cada una de sus fases bien pues lo que tenemos que ver es cómo crear esa información de forma ordenada y de forma automatizada o sistemática para que la creación de contenidos sea fácil para la empresa la importancia del contenido en el budget journey es es tan grande que eh, crear contenido es muy importante para el éxito del marketing 2.0 y si no creamos un buen contenido es como intentar sacar agua de un cubo con un colador, se nos cae por los agujeros. Pero al mismo tiempo, crear contenido de calidad y situarlo en el tiempo y en el espacio adecuado eh, requiere un esfuerzo muy grande y tenemos que pensar y planificar muy bien toda la estrategia de contenidos. La forma de crear contenidos eh, de una forma ordenada y sistemática es lo que se llama storytelling, es decir, es crear una historia pero no una historia como un cuento, sino una historia que es la que va a recorrer el eh, buyer persona a través de ese buyer journey. El storytelling busca que haya una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos de tal forma que nuestro discurso sea coherente con lo que producimos y con lo que hacemos habitualmente en la empresa. El responsable de marketing tiene que diseñar una experiencia para cada cliente o para cada buyer persona porque necesita diferenciar su oferta de la de su competencia. Es realmente importante encontrar tus propios argumentos, tu propio contenido, tu propio storytelling que te haga llegar hasta tus buyer persona y te acompañe en todo el Bayer Journey en ese proceso de recorrido del Embudo de Aida.